Mi pregunta, no digo, ¿por qué lo hace hoy? ¿Por qué decide hacerlo hoy? ¿Perjudica no, los beneficios? No, ¿Lo podría que, haber hecho dentro de un mes? Con para la mí la que la, lo del Pamela. Consejo Nacional hoy era, iba a ser sí. una carnicería si él la tomaba decisión la, es la decisión. de él o se la pidieron? Yo creo... A ver, él dice que la decisión es de él. Sí, de hecho, textualmente, qué pasa, ¿qué? él dice... Eh, nunca antepuse una misión personal bueno. a la necesidad del conjunto Para mí esa es la frase con la pero, cual él sí, claramente claro. se baja el claro, conjunto Pero, la, lo pero que... la necesidad del conjunto es la necesidad del conjunto eh. o el pedido del conjunto No, el, el pedido del conjunto Bobby. Chico, perdón, una sola cosa, Carlos, perdón la interrupción sí. si, si yo acá soy un obstáculo sí. en el programa sí. y todo va para atrás Y sí. tengo una imagen pésima sí. y no mido y no tengo una expectativa Y ustedes me dicen, Pablo, sí. déjate tenés que ir, basta, sí. es un capricho tuyo sí. Vos ves algo que no ve nadie y yo que tengo pero, que hacer sí. eso como un consejo o una presión sí. pero me tengo que ir está bien pero si es por eso claro. hace mucho tiempo que tendría que haber sucedido sí pero sucede ahora cuando queda menos tiempo para volantear digo por pero, qué la decisión se tomó pero bien? ayer cuando, cuando a, a ver se... ¿Por, sí, qué, por a ver perdón perdón. por qué no somos un, por qué no somos un poco más eh, no ustedes sino los argentinos <coughs> esto está mal parido de entrada mm. Cristina buscó un testaferro. Cristina necesita testaferro no solo para sus cuentas, sino también para su gobierno. Busqué, buscó al tipo político, de los pocos que tiene hoy el kirchnerismo, el peronismo, el recambio, buscó al tipo que era más inofensivo, inocuo, no el homeopático, no el alopático. Yo escribí una vez una nota. El tipo despacio, espacio, ¿viste? que vamos, y hay chamullo. Buscó un testaferro, la que gobernaba era ella. Cuando las cosas empezaron a andar tan mal como siempre lo dejó a Lázaro a preso y lo deja Alberto en evidencia eh, ella se esconde y deja en evidencia al tipo que usa de testaferro a Alberto lo usó como un testaferro político y además creo que en el fondo si analizamos más conociendo la patología de Cristina que no perdona a nadie y que está muy cargada de bronca y de odio eh, fue una forma de vengarse de Alberto por todo lo que Alberto dijo cuatro años antes de asumir mm. Sí. Entonces creo que buscó un tipo para pegarle y le pegó. Ahora, A pero va, más allá, perdón Carlitos, más allá del contexto eh, que vos marcás eh, político, eh, no sé, te, te lo pregunto, ¿crees que la última corrida que hubo eh, del dólar no tiene, yo creo que tiene basamento básicamente económico, pero vos <coughs> crees que además fue empujada políticamente para que él tome esta decisión? La última corrida del dólar fue porque no hay más plata. En la última correa del dólar La verdad es porque el banco central Está sin plata Porque esto me hace acordar A la gente que se saca el loto Hubo un tipo, Negrete Que se ganó el PRODE y la gastó en 15 días eh, Yo creo que han gastado La guita en tres años La han dilapidado en planes La han dilapidado en marchas La han dilapidado eh, En, en conjuntos musicales La han dilapidado en afanos, Se han llevado valijas Entonces... Evidentemente y la valija está grabada en video. Eh, creo que han despilfarrado todo a, a trochimote y, y creo que las consecuencias son que es lógico, ¿viste? Hoy nadie les presta. Hoy, por ejemplo, han tirado cheques al banco, al, al fondo monetario y hay un momento que solo lo entienden los que tuvimos una empresa. Que ni notas en el talón para cuando diste el cheque, vas al usurero y le decís eh, necesito tres mil. ¿Para cuándo? ¿Cuándo que en el 16? Y el 16 tenía seis vencimientos. Claro. Pero te habías olvidado. Claro. Mm. Y el 16 te hacen pelota a la cuenta. Mm. Creo que han salido desesperadamente a pedir plata como si fuera el maná... ...y hoy se les juntaron los talones. Y ah. hoy se dan cuenta que nadie les presta, que no pueden pagar... ...y que el que tiene un dólar como yo, como vos, 100 dólares, mi hijo... ...no los va a poner porque no hay un gobierno confiable... ...porque vos no podés poner plata... Ah en un gobierno que la agarra y sale corriendo a traer eh, indicar, o sale corriendo a, a pagar un, un, un equipo de fútbol, una estupidez, ¿viste? o sale corriendo a darle a la Campo la plata para que haga un acto y cante copani. Nadie claro. va a poner un peso en este país porque este país no es confiable. Ahora, Babi recién mencionabas el tema de eh, Cristina Kirchner y su decisión que fue histórica, que una vicepresidente nombrara como candidato a presidente a Alberto Fernández. ¿No crees que después de tanto bombardeo, de tanta hostilidades de parte de la Cámpora hacia Alberto Fernández, finalmente volvió a ganar el kirchnerismo? Eh, la Cámpora es Cristina. Ellos responden a Cristina. Sí, claro. La, la Cámpora es un mal, un daño para la Argentina porque... En la Cámpora también no es peronismo, no es un partido político, es un grupo de, de tipos que lo único que buscan es acomodarse a ver si, este, qué puedo llevarme de acá, no, oportunistas y sinvergüenzas. Ahí no hay ningún político. Capitaneado por un chico que tiene el apellido de herencia y todos creemos, porque es un país de estúpidos, todos creemos que Máximo Kirchner es un lúcido y que es el. el, el, el el ojo del Papa y que viene a salvarnos. Cuando el pibe es un elemental. Está lleno de elementales, que saben que siendo muchos elementales juntos, pueden hacer algo piola. Y la verdad que ni para el país, para ellos. Y ahí tenés a Mayra Mendoza por un lado, y tenés a estos chicos de la cámpora que se han desparramado. Y en un momento se creyeron dueños del país. Sin mal lejos, lo tenés a Kicilov, sí. un chico que no sabe hablar. Y estamos preguntándonos todavía. Si vamos a tenerlo como presidente o como gobernador, como también. Y cuando de golpe tenés otros peronistas muy útiles que no tienen lugar en las elecciones.